Vamos a ver ahora algunos conceptos que aparecen en los problemas y que es interesante tener claro. Pues por ejemplo, que una vuelta son 360 grados y que 360 grados son 2 pi radianes. Eh, cuando nos dan datos de revoluciones por minuto, ¿vale? lo que nos están dando es un dato de número de vueltas que se dan en un minuto, ¿Vale? si pasásemos el número de vueltas por segundo con un factor de conversión lo que tendríamos es una frecuencia, así que revoluciones por minuto es una forma de expresar la frecuencia. Otra cosa que hay que tener clara es que el arco es igual al ángulo por el radio. Esta definición, esta definición viene un poco de la definición de radián y hay que tener en cuenta que el ángulo tiene que estar expresado en radianes. Es decir, si tenemos una circunferencia y tenemos un cierto ángulo φ, el arco sería la longitud de esta parte de la, de la circunferencia. Este es el ángulo y este es el radio, bueno pues aquí se cumple que el arco L es igual al ángulo phi multiplicado por el radio. Bueno pues esta relación de magnitud lineal con magnitud angular pues se cumple siempre, lo podemos pasar la velocidad angular a velocidad lineal, si tuviéramos aceleración angular la podríamos pasar a aceleración lineal, etcétera. etc. ¿Vale? Así que, por ejemplo, pues eh, la velocidad lineal, es decir, si tenemos un móvil que se está moviendo en esta circunferencia, pues va a tener cierta velocidad en cada instante de tiempo. ¿vale? Pues esa velocidad lineal, su módulo, en este caso va a ser igual ¿vale? a la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿vale? Siempre magnitud lineal va a ser igual a magnitud angular multiplicada por el radio. Pues esto es sencillo de recordar. Y lo último, que ya lo habíamos visto en la definición de las componentes de la aceleración, pues que como es un movimiento circular, como hay una curva, pues va a haber una aceleración, eh, una aceleración normal, que va a ir siempre hacia adentro, hacia el centro de la circunferencia. No hay aceleración tangencial cuando es el movimiento circular uniforme porque el módulo de la velocidad no varía. Bueno, pues hay que acordarse que la aceleración normal, su módulo, es el módulo de la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio de curvatura, en este caso como es circular, pues el radio de la circunferencia. Y con esto ya se puede resolver todo tipo de problemas.